Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo, feliz inicio de semana, hoy lunes, con la gracia, con la bendición de Dios, con toda la bendición, la fortaleza que nos da nuestro Señor, vamos a iniciar esta semana. Benditos sea el Señor, por todos los dones, por todas las bendiciones que nos da. En tus manos, Señor, nos ponemos. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Danos fuerza, danos sabiduría, para encontrar el camino y para mantenernos en él Amén. La iglesia hoy celebra la memoria de Santo Domingo de Guzmán un santo del año 1170 más o menos fundador santo Domingo de los dominicos una orden la orden de los predicadores que ha hecho tanto bien en el mundo llevando la buena noticia a tantos lugares hoy nos encomendamos a dios a través de la intercesión de santo de este santo que santo Domingo ruegue por todos nosotros para que nos mantengamos perseverantes en este camino Amén Gloria al Padre, al Hijo al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Vamos a meditar el Evangelio de San Mateo Capítulo 17 Versículos 22 al 27 En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos Recorrían juntos la Galilea Les dijo Jesús Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres Lo van a matar, pero resucitará El tercer día Ellos se pusieron muy tristes Cuando llegaron a Cafarnaum Les cobraron el impuesto de los dos dracmas. Se acercaron a Pedro y le preguntaron, su maestro no paga el impuesto. Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón, los reyes del mundo a quién le cobran los impuestos y las tasas? ¿A los hijos o a los extraños? Contestó, pues, a los extraños. Jesús dijo, entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y vas a encontrar una moneda de plata. Cógela y págales por ti y por palabras. Gloria a ti, Señor Jesús bueno mis queridos hermanos es el anuncio de la pasión Jesús, en varios momentos del evangelio le dice a sus discípulos que qué es lo que va a pasar allá en Jerusalén va a morir pero va a resucitar pero ellos no lo logran entender no es fácil comprender el plan de Dios así que los invito para que cada día mis queridos hermanos le pidamos al Señor Señor ¿cuál es tu plan? los discípulos no no, no lo entienden tan fácil menos nosotros le damos sabiduría para poder comprender, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que hacer? Que pueda morir a mis pasiones, a mis impulsos, para que pueda resucitar contigo. Señor, en tus manos nos ponemos. Permítenos acercar a tu santa voluntad. Permítenos en nuestro trabajo, en nuestra recreación, en nuestro descanso, en nuestra casa, en todo lugar, hacer tu voluntad. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Feliz inicio de semana.